Han pasado 40 años de aquella primera vez en que los paraguayos y paraguayas nos vimos por primera vez en modo policromático, luego de más de 15 años viéndonos en modo monocromático. Hoy 11 de febrero es una fecha importante en la historia de las comunicaciones de nuestro país. Hoy Canal 13 cumple sus primeras cuatro décadas de vida. 40 años, bodas de rubí con nuestra televisión paraguaya. Desde aquí, desde el Estudio Mayor de Noticias de Adicuno, su nueva aceleración y alzo mi copa por este nuevo aniversario. Feliz 40 aniversario Canal 13, que Dios, por intercesión de Santa Cecilia, patrona de los músicos, Santa Clara, patrona de la televisión a nivel mundial, y Tupacica Cupé, nuestra madre,